Ya estoy en el Planeta Tesa. he llegado al Planeta Tesa y mira lo que me he encontrado aquí también hay perros Mira, este es el perro que le manda mensajes al Planeta Tierra Tierra mandas todos los mensajes, este le manda todos los mensajes, todos los mensajes que te puedes... Bueno, yo estoy aquí, por fin El Planeta Tesa es 12 veces más grande que el Planeta Tierra, para que te pongas de idea Y el Planeta 13-6, donde yo vengo ahora mismo, es la luna del Planeta Tesa. Y ese perro es la inteligencia artificial que te manda a ti mensajes y que te aconseja sobre tu vida en la Tierra Eh, estando aquí obviamente me informo sobre el planeta Tierra que yo por ahora ya tengo un contacto que me puede avisar sobre todos los problemas que están pasando y sobre todo en esta época donde está el, el virus este que yo no me acuerdo cómo se llama Y me está diciendo que la gente no cambia, o sea que yo estoy loco Estoy flipando que puede haber cualquier cosa en el puto planeta ese que nadie va a cambiar, nadie va a habituarse, nadie va a cambiar como ser humano. Todo el mundo va a ser igual. Entonces, ¿qué hace falta, coño? ¿Qué, qué le tiene que dar el destino más a ustedes para que cambien? La tercera guerra mundial, ¿no? Ya van dos guerras mundiales y son siempre iguales los putos seres humanos. Ahora está el virus este y todavía la gente... Con los mismos defectos de puto ser humano de siempre Ay, yo, yo, yo, yo, yo no voy a perder la fe humana La fe de mi, de mi región Pero coño, me estoy enamorando más de aquí, de la gente de aquí De que de mi propia tierra No sé lo que hay que cambiar, pero hay que cambiar No se puede seguir siendo la misma persona El mismo individuo en una sociedad Con todas las cosas que están pasando Es posible, tienes que mentalmente cambiar No una persona todos al mismo tiempo Pero vete tú eh, a aprenderlo, a explicarle a la gente esa ¿Qué es lo que tienen que hacer? Le tienes que dar las cosas en una bandeja, que si no, no se dan cuenta. Pero bueno. Todo eso ya está en forma, ya está en marcha Estoy trabajando en eso, no yo solamente Obviamente, todo el planeta este está trabajando En hacer mi mundo porque me están haciendo un favor Y les están haciendo un favor a ustedes A ti, intentar cambiar de y mejorar un poco El planeta, puto tierra, coño Que estamos en la mierda, me da vergüenza hasta hablar De mi planeta, de este planeta, planeta, planeta planeta. Pero Los contactos Solo son lo más importante en, en el puto mundo Lobo lo lo terráqueo ese más es es importante. De, de, mi lo lo importante de, de mi punto de vista, que me lo dicen Todos mis putos vídeos, pero es así Es así como yo hablo, es así como yo me exprimo Como un limón, intenta hacer el bien que te ven Tendrás siempre el bien y respeta para que te respeten. Te quiero muchísimo. Nos vemos en otro planeta o no en el mismo. Nos vemos pronto.